El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, se ha trasladado hasta peralejos de las truchas para la suelta de un ejemplar de quebrantahuesos. Si algo nos ha enseñado esta crisis eh, sanitaria es que preservar y mejorar nuestro entorno, nuestra biodiversidad, es invertir también en mejorar la salud, no solamente del medio natural, sino también en la salud de las personas, de todos y cada uno eh, de nosotros. Y hoy este acto tiene mucho que ver con esa preservación y esa mejora de la biodiversidad. Una de las prioridades de la Consejería de Desarrollo Sostenible y del Gobierno de Castilla-La Mancha es recuperar eh, nuestra fauna amenazada, sobre todo aquella bueno que habitó nuestro espacio y que, sin embargo, eh, dejó de hacerlo. Por tanto, hoy es un hito histórico, me atrevo a decir, la puesta en libertad de este ejemplar de quebrantahuesos. Kika, una, un ejemplar hembra de quebrantahuesos que, como digo, fue soltado en junio del año 2019 en la sierra de Cazorla y que, sin embargo, pues la hemos acogido desde luego de buen grado aquí en, en el alto tajo bueno debido a problemas de deshidratación eh, y demás llegó hasta peralejos de las truchas el día 3 de julio como digo pues se fue rescatado por josé maría eh, por este vecino y desde entonces ha estado recuperándose en el centro de recuperación de fauna en eh, guadalajara después de esos do dos meses Kika ya se encuentra en buen estado y por tanto hoy queremos cumplir el objetivo objetivo fundamental que es ponerla en libertad y también expresar un deseo y es que con esta puesta en libertad lo que esperamos es que a través de Kika se puedan asentar ejemplares de quebrantahuesos aquí en el Parque Natural del Alto Tajo y también en la Serranía de Cuenca desde luego que estamos haciendo también una apuesta muy importante por la eh, por darle valor a nuestros eh, parques eh, naturales y hacerlo en recuperación eh, de fauna hacerlo en recuperación de biodiversidad, insisto, es invertir también social y económicamente en nuestros pueblos, sobre todo en comarcas que más eh, lo necesitan. ¿Por qué? Por, porque el turismo ornitológico está desde luego en alza y eh, puede ser también pues un valor el hecho de tener una especie emblemática como este quebrantahuesos.